Hola, buenos días, soy Ricardo Martínez y soy el profesor del módulo de Arbitraje y Fiscalidad Internacional del Máster de Comercio y Negocios Internacionales de UDI. El objetivo de esta breve presentación es introducir muy rápidamente cuáles son los conceptos y cuáles son las materias que se van a ser tratados en este, en este módulo. El módulo está dividido en dos partes, por un lado el arbitraje internacional con especial la resolución de conflictos a nivel internacional, con especial incidencia en, el, en la materia de arbitraje internacional, y por otro lado, el, temas fiscales, temas eh, relativos a la fiscalidad internacional, a la, a la imposición, al, al ámbito impositivo, eh, a los tributos que, se pueden, que normalmente se aplican lo, en, los, en las transacciones internacionales. En el primer, eh, la primera parte del módulo veremos eh, cuáles son las vías de resolución de conflictos en, en, en transacciones internacionales, como digo, haciendo especial hincapié en las particularidades o las características del arbitraje internacional como uno de los métodos habitualmente más utilizados a nivel internacional para resolver los litigios o las, los conflictos comerciales que surjan entre, entre dos partes. Veremos cuál es la naturaleza de ese arbitraje, qué características tiene, cuáles son sus ventajas o sus desventajas y cuáles son las eh, implicaciones o las consideraciones que tienen que tener a, en cuenta las partes a la hora de, de elegir ese arbitraje como método de, de resolución de conflictos. Por otro lado, en la segunda parte del módulo veremos en la fiscalía internacional eh, veremos eh, cuáles son los impuestos que, que graban eh, no los impuestos que graban sino concretamente cuál es la, eh, el tratamiento aduanero el tratamiento impositivo el arancel eh, que se aplican en, en las operaciones internacionales cómo se determina eh, el, el impuesto la carga arancelaria que existe sobre la importación normalmente la importación la, la, la entrada o salida de una mercancía de un determinado territorio aduanero, y veremos cómo funciona a nivel comunitario el IVA en las transacciones internacionales. Tiene un tratamiento específico y un régimen jurídico específico, eh, de forma que de, determinaremos cuáles son las, eh, las implicaciones de los movimientos eh, intracomunitarios de esas mercancías y cómo afecta eh, a, la, a la fiscalidad eh, respecta, eh, respecto al IVA en esas operaciones. También haremos, eh, veremos cuáles son las consideraciones, las cuestiones derivadas de la obtención de rentas por parte de, de, de de personas físicas o de personas jurídicas en países distintos de su estado de residencia, a través de los impuestos, en el caso de español, el impuesto de la renta de los no residentes, eh, y cuáles son las implicaciones que tiene y cuáles son las alternativas a la, a la supuesta o la posible doble imposición que pueda existir ante esa obtención de rentas por las cuales, teóricamente, se podría dar una situación por la cual se pagasen impuestos en dos estados en eh, países distintos y si existen eh, vías a través de convenios para evitar la doble imposición por las cuales eh, se minimizase o se eliminase esa doble imposición y por lo tanto se redujese la carga impositiva que, superan, que soportan las, las personas eh, a la hora de desarrollar negocios eh, transnacionales. Espero que el material... Eh, sea suficientemente claro y e explicativo, sea de vuestro interés y por supuesto queda a vuestra disposición para, para aclarar cualquier consulta a través de los medios establecidos eh, por, por la plataforma y, y a través de correo electrónico. Muchas gracias.